Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional, y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. Es una nota del diario La Nación de Agustín Estelatelli, en donde habla los beneficios que le trajo la aplicación de la inteligencia emocional en la carrera profesional de Manu Ginóbili, entre algunos conceptos que, que se pueden leer en esta nota habla de la confianza en uno mismo, el autoconocimiento, la empatía, el autocontrol, eh, el esfuerzo, la perseverancia, el espíritu de equipo y cuando la verdad cuando terminé de leer esta nota lo primero que se me apareció en mi cabeza que es una de mis la verdad de que mis anhelos es que en las aulas a nivel primario y secundario sobre todo que es donde o en la edad en la cual Todas las personas te, somos más. Eh, ¿Cómo decirlo? A ver, somos eh, estamos mucho más abiertas a, a poder incorporar nuevos conocimientos. Es mucho más sencillo, más fácil, más rápido. Eh, entonces, yo la verdad que leí esta nota y lo primero que se me apareció dije: ¡Wow! ¡Qué bueno que sería! Imagínense un chico, un joven a los 18 años terminando su secundario y habiendo tenido durante el primario y el secundario contenidos dentro, digamos, dentro de los propios contenidos curriculares que ya hoy existen y son muy buenos, poder adaptarlos, sumarle, agregarle estos contenidos, no como por ejemplo la inteligencia emocional, o como por ejemplo puntualmente el espíritu de equipo, o trabajar en la perseverancia, o trabajar en el esfuerzo, el, los significados, los beneficios. si eh, Yo me imagino, no digamos... Manu Ginobili, sin lugar a dudas, es un ser humano igual que nosotros. Hay una nota muy interesante de él donde explica de dónde salió, cuál fue la escuela en la, en, la, en la que hizo su primario, su secundario, su educación. Digamos Es un ser humano como cualquiera de nosotros y llegó donde llegó. Y tiene estos conceptos. Me imagino una sociedad a futuro. Siempre digo lo mismo, en el 2030, que ya es un paso más. Estamos a pasos del 2030. Va a ser la generación que va a terminar un secundario en esa época. Yo imagino qué sociedad podríamos lograr, qué podemos conseguir, si empezamos a incorporar estos conceptos en la educación. Simplemente eso. Les dejo esta pregunta. Gracias. Ahora me gustaría saber qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.